A right. vamos, a los asesores, el애, los vamos a dar inicio los asesores Para que la pueda realizar su trabajo. No, no, no, bueno, buenos días. un gusto saludarnos, saludarlas. nuestra y a que Y nosotros, muchas gracias, Senador Montreal, por darnos dos. Estamos aquí las mujeres que representamos la resistencia feminista y Vamos a leer un breve comunicado con la esperanza de que llegue al grupo parlamentario de Morena y de los otros partidos a rechazar ¿Cómo? ¿Cómo la intersección del país. Le doy la palabra a Paola Zavala Gracias, gracias. No, no, no, no, no, no. Gracias, senador, por perdernos unos minutos de su tiempo. Yo soy Paola Zavala y somos el colectivo Resistencia Feminista. Somos más de 445 organizaciones quienes firmamos este desplegado que pueden encontrar en las redes sociales. La Bancada de Morena y Aliados aprobaron en la Cámara de Diputados, sin una discusión profunda, una serie de reformas legislativas que implican de fondo que la Guardia Nacional se integraría a la Secretaría de Defensa Sedena, violando el artículo 21 de, de la Constitución, entre otros. Las modificaciones incluyen concentrar el presupuesto, presencia territorial, capacitación y especialización de dicha institución en la Sedena, lo cual anula la naturaleza civil de la autoridad encargada de velar por la seguridad ciudadana. Las fuerzas armadas no están formadas con un enfoque de seguridad ciudadana, que sus estrategias militares no resisten la violencia ni han logrado desmantelar las redes del crimen organizado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó en el caso Alvarado Espinosa contra México que el mantenimiento del orden y la seguridad pública debe ser reservado primordialmente a las corporaciones polic policiales civiles y que las Fuerzas Armadas solo pueden participar en ellas de manera excepcional, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementar. Hoy la discusión se encuentra en el Senado de la República y hacemos un llamado urgente para que voten en contra. Exigimos a las senadoras y senadores no violar nuestra Constitución y no aprobar leyes ni reformas militaristas que vulneran nuestra vida, integridad y seguridad. Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que detenga su política militarista y revise la estrategia de seguridad pública. Una estrategia bélica continúa una guerra fallida que no puede generar un contexto de paz. A la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que resuelva de manera inmediata las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos pendientes en materia de militarización. El país merece un órgano efectivo de control que defienda la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que le den prioridad a la construcción de paz desde una perspectiva de prevención de las violencias y el delito, de la... y el delito con perspectiva interseccional, restaurativa a nivel federal, estatal y municipal. Una, dos, tres. ¡Resistencia, Resistencia Feminista Antimilitarista! Bueno. Muchas gracias, les damos la bienvenida y recibimos con respeto su propuesta. Escúchenos, escúchenos las mujeres de su país. Escúchenos. Escúchenos, no a la militarización del país, nos están matando, no a la militarización del país, no a la militarización del país, no, del país. no llegaron para eso.